Hola, muy buenos días, tardes o noches. Hoy estamos en un video de Bonetel donde voy a enseñar cómo ganar Express Infinito en este juego. Lo primero que todo, vamos con la intro. Lo primero que vamos a hacer es ir a la tienda y picarle el ojo al al vendedor durante unos cuantos segundos. Hasta que nos saque la tienda. Ya después de eso nos volvemos a la tienda. Y vemos si está hecho. Ya eso, todo eso. Vamos a la cabeza del creador. El boludo de Pelopla. Le picamos unos 12 segundos. Y así logramos hasta que se salga un ruido. Nos vamos a la tienda. Checamos si ya se ha hecho, y en este caso te regalan 5000 de experiencia nada más por hacer eso. Y es infinidad de veces lo que puedes hacer. Ya dicho todo eso, vamos a jugar una partida y vamos a ver de que se nos desbloquean todos los modos. Incluido Neunderfell y el demoniaco. Todo tipo de modo. Y también te regalan, haciendo eso te regalan 50 de nieve fría. O sea, la bolsita que está aquí, donde la voy a poner, zoom. ¿so? esa bolsita te regala 50 y la skin del creador. Te regala eso, mir, esta skin te regala. Bueno. Bueno, aquí termina el video tristemente, ya que nada más en este videojuego voy a hacer, como se dice, tutoriales. Y por eso he hecho este truco. Bueno, 5 likes, 10... Visualizaciones y adiós.